Quiero recordar que se, se estaban, como acabo de decir hace un momento, se estaban retirando las vallas del ayuntamiento. Todavía no se puede pasar porque hay policías vigilando, pero dentro de, dentro de nada se podrá, se podrá pasar. Está reduciéndose la, la presencia policial. Tenemos a una persona aquí que nos han traído para entrevistar. Dinos su nombre. Me ha aventura Ventura, y quiero que, nos digas, quiero que nos digas a qué te dedicas y qué es lo que te atrajo de, de este movimiento en principio. Bueno, mi trabajo es payaso, soy payaso de hospital y aparte también ahora voy a ser estudiante. ¿Y, y qué me atrae del movimiento? Pues eh, se demuestra que, que uno antes de exiliarse a otro lugar, otro país con mejores condiciones de vida o... o o en un lugar donde uno piensa que se puede estar mejor que aquí, ¿no? Cuando uno está a punto de hacerlo, ¿no? Y surgen estas cosas y dicen, hombre, no todo está perdido, ¿no? Entonces es una, una satisfacción, ¿no? Eh, el observar cómo la ciudadanía, o lo, los jóvenes en este principio, que fueron los primeros que encendieron ahí la mecha, ¿no? Y después cómo se ha ido sumando gente, personas mayores, jubilados, eh, eh, inmigrantes, ¿no? Y cómo esto se ha ido creciendo, creciendo, creciendo de tal manera, de tal manera que esto es una bola de nieve que nadie puede parar, que nadie puede parar. Y sí, parará cuando se consigan ahí los cuatro puntos esenciales que se piden no Y eso es lo que creo yo de este movimiento Me siento eh, felizmente ilusionado y lleno de esperanza Y deseando que esto llegue a buen puerto me pues gustaría que me dijeras cómo ha seguido un poco la evolución de, del movimiento de la acampada. Si estuviste desde el primer día, si has estado aquí presente y activo, has sido un activista, has estado en alguna comisión, simplemente has apoyado a la plaza sin reservas, un poco cómo ha sido tu relación con el movimiento a lo largo de este mes, que es el mes que tenemos de vida. Pues primero, mi, mi primera reacción fue seguirla por los medios, ¿no? cuando... Eh cuando saltó lo, la, la manifestación que antes ya habían cosas que me, que, me, que me producían ahí un poco de interés pues un día en una, en una pared cuando faltaban todavía dos semanas para que la manifestación vi quince de tal una riguada de cheño y esto qué será eh, después otro día cuando hubo la, la, la manifestación del colectivo contra la corrupción ¿no? como que en unos foros de, de un periódico no ya habría gente que decía eh me irá aquí esto de democracia real ya entonces Ahí fue un poco cuando me enteré de lo que, estaba, de que, de lo que se estaba y que iba a suceder, ¿no? Y el día de la manifestación pues no pude asistir porque tenía pues compromisos familiares que tampoco podía dejar de un lado Y después fui el seguimiento un poco en la prensa, leí que había gente que se ha quedado, había se quedado a dormir Entonces, Hablaba con un amigo a la noche siguiente, el lunes al siguiente y digo Bueno, esto está cambiando ya, ¿sabes? Esto aquí está empezado a cambiar, ¿no? Y, y, y al día siguiente ya me levanté el martes por la mañana y había dormido pocas horas porque, bueno, me acosté tarde con la conversación y me levanté pronto por el transporte Y a decir verdad ya no sabía dónde vivía, ¿sabes? Si era en el país que hasta ahora había estado viviendo O quizás en el, rena en el renacer de una nueva eh, nación, ¿no? Con más derechos y con una amplitud de libertades y de, y de todas esas cosas que poco a poco nos habían ido quitando ¿Crees que la acampada del Movimiento en General ha avanzado bien? ¿Que hemos tomado las decisiones correctas? ¿O estamos en plan ensayo y error? que hemos llegado a este punto de como debíamos llegar que podríamos haber hecho mucho más o que sin embargo hemos avanzado muchísimo o sea ¿qué piensas de la evolución? no ya tu evolución a nivel personal de cómo la has vivido tú sino socialmente, políticamente si, si realmente ha valido la pena todo este tiempo y lo que hemos hecho hasta ahora en primer lugar, eh, la, estas personas o que, que se desesperan un poco, ¿no? Porque los resultados son lentos, porque no hay unas propuestas claras, porque eh, vamos, porque no, esto no funciona con algún partido político, ¿no? Que tiene para preparar una campaña electoral o, un, o, o una, una, una tabla ahí de, de, de, de, pues de objetivos, ¿no? Pues contratan a diez personas durante seis meses, ¿eh? y Con todo pagado y estos están de 8 a 6 de, de la tarde trabajando allá de su siniestro. Esto no es así. Esto en dos semanas lo que sea, lo que se está lo que se se está haciendo con dos semanas de, de tiempo es algo impensable, ¿no? Entonces, hay que, tener, hay que pensar un poco en eso, ¿no? Y como dicen ahí, como se repiten muchas pancartas, que esto va lento porque se quiere llegar muy lejos, ¿no? Entonces, yo pido a las personas que quizás puedan estar un poco desesperadas o, o un poco molestas, porque no se plantean hay soluciones ya que se puedan ta tocar, que se puedan palpar, que se puedan... Vamos, que uno pueda ver ya los, los, los, los frutos ¿no? de eso, ¿no? Que, que tengan un poquito de paciencia porque la forma de funcionar de este movimiento no tiene nada que ver con otras cosas, otros modos de funcionar que desde que, que ya hemos podido asistir como testigos como pueden ser los partidos políticos, por ejemplo. Dime, ¿cuál crees que es la, lo primero que debería hacer inmediatamente a corto plazo el movimiento? ¿Cuál es el siguiente paso, por lo siguiente que deberíamos luchar, el, el paso más inmediato que debería dar el movimiento? Bueno, yo creo que el, el siguiente paso que, que esto tiene que dar es eh, eh, la, la, difu, expandirse, vamos, expandirse... Y sí, el campamento irá disminuyendo, pero la cobertura o, o los lugares de donde llega... ...y las propuestas del 11M, todo lo que lo que se pide, lo que se exige, lo que se lucha... ...se irá ramificando y tiene que llegar a todos los barrios, ¿no? a todos los pueblos... ...por muy pequeños que sean o por muy grandes, a los patios de las escaleras... ¿no? ...porque es cierto que aquí en la plaza pues tampoco se puede estar ahí de por vida... ...pero es muy importante que esta idea, que esta, este movimiento se difunda, se despliegue por los barrios, por los, como he dicho antes, por todos esos lugares, porque, bueno, eh, antes que nada, por ejemplo, yo per vivo en Patrais, y ahí se ha creado una asamblea, ¿vale? Entonces, nada, ahí estamos llevando un poco, empujando un poco esto, pero en Patrais, y cada uno se, si, se implica en lo que puede. Yo puedo observar que en Patrais, cuando se han convocado las asambleas en, en la plaza de Patrais, la, la gente que ha, que ha llegado para participar en ellas, asistir como público, la media de edad es mucho mayor que la que hay aquí en la plaza del 15M. entonces. Yo creo que muchas personas no han venido aquí a la plaza del 15M porque son mayores, porque tienen una movilidad reducida, porque les queda lejos de sus casas, porque el transporte público está hecho un desastre y porque, vamos, que es más cómodo bajar a la plaza de tu barrio. Entonces, yo creo que cuando esto se. que ya se está haciendo, cuando llega a los barrios y llega ahí de forma continuada. Va a ser que muchas personas, muchas personas que no vienen aquí se sumen al movimiento y tengo que decir que yo soy de un pueblo, de un pueblo pequeño de Castellón, de cinco mil habitantes, ¿no? Que allí no se acuerda nadie, que solo van a dormir y hay tres cosas más. Y ayer se, se celebró una asamblea para explicar el movimiento 15M y asistieron 70 personas. Entonces, yo desde el exilio, como del exilio he elegido, ¿no? Estoy muy contento, ¿no? Y si eso ha llegado a Bechí, que es el pueblo en cuestión, va a llegar a muchos lugares más. Wow. Y quiero que... Bueno, ahora me gustaría que me dijeras, eh, ¿por qué tienes un plato de un pan por, por algo en concreto? No, ¿Por qué hay idea de esto? Sí, por pues me he traído un pan porque <ríe> da la casualidad que hoy, eh, el otro día, dentro del Scorch y, y hoy aquí, pues están todos los chorizos. Entonces, como hay tanto chorizo, yo he traído mi pan a ver si podía comer algo. Pero parece ser que esos chorizos no se pueden comer, ni tocar, ni mirar. Y al final me voy a llevar mi pan debajo del brazo, ¿no? que al fin y al cabo, pues mira, es ahí comida. Comida que le he pagado con mi dinero, que nadie me ha invitado y me lo ha ganado realmente. Y eh, eh, nada, eso también tengo que decir Tengo que decir que, que eh, Nada, por ir con una bicicleta Por una bicicleta de en Bici Con un pan en la mano Te puede parar la policía nacional Te puede pedir eh, tu DNI eh, Te puede decir eh, Preguntar dónde vives, el teléfono Y tal, o sea que cuidado Si vais si venís de la panadería Vais en bicicleta, esconder el pan Porque, madre mía, te pueden denunciar Todo el mundo sabe que llevar pan ...que llevar pan en una bicicleta por la calle es sumamente peligroso y es muy sospechoso... ...yo la verdad sospecharía de cualquier persona así... ...bueno, ahora en retrospectiva, vamos a hacer una, una especie de visión del cuadro general... ...de todo este movimiento, me gustaría que me sentimientos tu sentimiento en general de todo lo vivido hasta ahora... ...de toda la evolución del movimiento, de cómo te has implicado... ...que a nivel personal, a nivel totalmente personal que... que... ¿Qué sentimientos te genera esto? ¿Cómo crees que lo recordarás cuando... no cuando acabe, porque eso no acaba, sino cuando se tranquilice? No sé, ¿qué puedes decirme de tus sentimientos? Mi sentimiento, pues mira que cada día eh, me siento más del movimiento del 15M, cada día, cada día lo llevo más dentro, cada día eh, lo defiendo más ¿no? y, y, y veo que es una causa justa, una causa una cosa buena y una causa por la que es bonita eh, defenderla ¿no? y, y difundirla y, y conseguir esos objetivos que se han marcado ¿no? y muchos más, porque ya está bien, ya. Eh, más no nos pueden quitar ya o sea, si nos han quitado el trabajo nos han quitado las ayudas a las personas que tenían ayuda nos han quitado ahí las plazas para poder estudiar nos han quitado las casas que ya no nos pueden quitar nada más y como no nos pueden quitar nada más los políticos, los gobernantes están cagados de miedo aunque no quieran reconocerlo porque más daño ya no nos pueden hacer entonces... Nada, eso es lo que, que, que veo yo, que los políticos están cagados y en cierta manera... En este caso los políticos corruptos. Quiero pensar y deseo que tienen los días contados Entonces que comienzan a despedirse y, y a quitar sus recuerdos De las oficinas y los objetos de la familia Y las crucecitas esas que ponen en las mesas Porque vamos, tienen los días contados Tienen los días contados y después Nada, a seguir ahí trabajando Ellos pues si es que, tienen, si es que pueden trabajar De otra cosa que no sea eh, Apropiarse del dinero de, El dinero de los ciudadanos Porque es que ese dinero se pega en las manos sabes Lo tienen ahí se pega ahí Y es que es tan es fácil meter la mano y llevarte un montón de dinero, al bolsillo, ¿no? Y es que es que yo, si fuese político, se me pegaría solo en las manos, ¿sabes? Pero bueno, por, de, por desgracia por suerte no soy y creo que también hay políticos que son honestos y de verdad hacen bien su labor y a esos creo yo que son los que hay que apoyar. Bueno, y para acabar, me gustaría que cogeras tu pan, mirases a la cámara y te dejara el micro abierto para decir lo que quieras, lo que quieras transmitir a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo en sus casas que nos digas que. No nos no, no digas nosotros, diles diles a ellos, diles que quieras. Exprésate. Que falta pan para tanto chorizo. Eso es lo que quiero decir. Nada, un saludo a todos y animados a sumaros y a defender esto. Gracias. Un saludo a tú un saludo a ti nos vemos en la plaza. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Seguimos aquí en la plaza del 15 de mayo en frente del ayuntamiento. Durante el desarrollo de esta entrevista he podido notar y he podido ver a mis alrededor que la cosa se está calmando, calmando en el sentido de que no hay tanto peligro como, y tanta tensión como ha habido hace aproximadamente una hora o un buen rato por lo menos, donde había mucha presencia policial, está empezando a hacer acciones como evitar el paso de los coches por ciertas calles para que no pudieran venir pedirle la documentación a la gente para que no pudieran salir de un perímetro alrededor de la plaza ha empezado a quitar las vallas, no sé si ya, creo que he visto sí, efectivamente ya se puede transitar tranquilamente por, por las calles por la, por la acera de la plaza de ayuntamiento, antaño no se podía me habían impedido por la razón que sea los políticos que han ido, según me han contado han desaparecido varios fugones de la policía Sigue habiendo muchas manifestaciones, hay gente que no se cansa de tocar los tambores jamás y me encanta Y esto sigue y sigue y sigue y sigue Supongo que habrá mucha gente que ahora querido tomarse un descanso Yo mismo me lo tomaría ahora pero mi profesionalidad no me lo permite He estado aquí muchas horas, he dormido poco tiempo pero estoy aquí encantado de transmitir lo que está pasando aquí en la plaza del 15 de mayo Quiero que me informe que tengo... Perdón Vamos a hablar con una activista que nos va a contar algo muy interesante Nos va a contar que me acaban de decir pero no puedo decirlo con exactitud Aquí la comisión de acción poética me envía un mensaje para todos los que nos están viendo Que esto crezca hasta que amanezca, ojalá esto pase así Vamos a hacer un poco de broma nos han dicho Bueno, te voy a devolver el cartel a la chica, atractiva chica que me lo ha pasado Muchas gracias, Acción Poética. Me llamo Vicente. Antes de hacer la entrevista tenemos unos, unos minutos de humor con Xavi. Ruego a la persona invitada que se esté un momento. Bueno, vamos a hacer ahora un poquito de chistes, ¿vale? Si os parece bien, vamos a hacer un poquito de chistes. Mira, vosotros, ¿qué haces? ¿Qué Rita! Yo a Rita le fui a mirar, a Esina, le fui a Rita, pero no una, no, hasta donde caer. ¿Y saben por qué? Porque después le traía la rocha y que le iba a donar en perelcu, a que sí, ¿eh? Totalmente, sí, sí. Pues si yo me digo Vicente y estoy muy desencantado en la Valencianía, que ni ha, hay bienes. Pero muy han cantar. Aquí en la plaza del 15 de mayo a todo, a todo tipo de gente de toda clase e índole, gente curiosa o menos. Así, así, ni haré todo. Hombre, si estoy yo así, imaginé por usted lo que ni hacía. De todo un poco. De todo un poco, claro que sí, claro que sí. De que quede claro que era un minuto de sonreír y de llevar la plaza del cansamiento y de la tensión. Pero ve, visca al tío Vizante y visca Don Pío. Muchas gracias, muchas gracias por Puedes venir cuando quieras, por favor.